El mundo está en constante movimiento, pero llega la hora que es necesario desacelerar hasta parar. Y esta parada necesita ser realizada con seguridad, con el compromiso de garantizar la precisión en el freno de vehículos pesados